Es importante hacer una evaluación de lo que ha sido el comportamiento del sistema financiero que acompaña las cifras que hemos ido mostrando del desempeño que hemos tenido en la economía en el año 2022. Hay que tener en cuenta que esta, esa gestión 2022 ha sido un año difícil para la economía mundial debido al conflicto bélico que se ha iniciado entre Rusia y Ucrania. Y bueno, que al final aún parece distante. Esto también hay que sumar a los efectos de la pandemia eh, que aún persisten con diferentes variantes que hemos tenido que también enfrentarlas. Y bueno, que han afectado a todas las economías de las diferentes regiones del mundo. Situación que se ha reflejado en los indicadores eh, principales indicadores macroeconómicos que han presentado estos países. En el caso del Estado Plurinacional de Bolivia, gracias a las medidas que se han adoptado por parte de nuestro gobierno, y contra todo pronóstico, muestra pues, desempeños bastante positivos en lo que hacen a las variables macroeconómicas. Ahí tenemos, por ejemplo, un incremento que hemos presentado en el Producto Interno Bruto del 4.3%, Hemos presentado una inflación baja, la más baja de Sudamérica, de 3.1%. Algo importante también, una reducción de la tasa de desempleo que ha alcanzado a 4.1%. Y lo que es importante, un tipo de cambio estático. Bajo este mismo contexto, el sistema financiero nacional ha cerrado el periodo de diciembre indicadores bastante buenos que reflejan la solidez y la solvencia del sistema financiero. Los depósitos del público han ascendido a más de 32.659 millones de dólares. Eso implica un crecimiento del 6.1%. Eh, además, que se ve el dinamismo en la composición con relación a gestiones anteriores. Destacando que el 92% de los depósitos del público se encuentran en bolivianos y el restante 8% en moneda extranjera, lo que nos demuestra la confianza y preferencia que tiene la población boliviana por mantener sus ahorros en bolivianos. Eh, con relación a la cartera, al cierre del 2022, los créditos del sistema financiero ascienden a 31.305 millones de dólares mostrando un crecimiento equivalente al 7.7% respecto a la gestión pasada. Y es importante señalar acá que el número de prestatarios, eso significa que hemos logrado también bancarizar, hemos logrado que haya inclusión financiera, se han incrementado en 141.000 personas más en el último año. Estamos hablando de un 7.9% de crecimiento. Esto eh, es importante también eh, señalar que ha superado lo que se ha observado tanto en el 2020 como en el 2021, demostrando que los bolivianos tienen excedentes. Eso es importante, que pueden ser utilizados para hablar y también pues, aquellos emprendedores tienen la posibilidad de acudir al sistema financiero para poder eh, generar. Eh, estos nuevos emprendimientos y generar pues el crecimiento que hemos visto en estas cifras del 2022 este crecimiento y vale destacar ha sido acompañado por una mora con niveles bajos, los más bajos también a nivel de Sudamérica es el promedio eh, tenemos el 2.2% del índice de mora con el promedio de la región de 3% es importante también señalar que los créditos a los sectores de vivienda de interés social y productivo han presentado también los índices de mora más bajos, estamos hablando de 2.1% y 1.7% respectivamente. Contrariamente a lo que decían los opinadores, nos decían que el hecho de dar créditos a estos sectores iba a generar que el índice de mora sea mayor y hemos demostrado que más bien son estos sectores está mostrando índices de demora más bajos a lo que hemos visto en el promedio del sistema financiero. Eh, es importante también eh, señalar eh, que gracias a esta dinámica que ha mostrado el sistema financiero, las entidades financieras han podido presentar también utilidades. Utilidades que con relación a la gestión 2021 están por encima del 25%, estamos hablando de 281 millones de dólares. Por otra parte, es importante también señalar que en el marco de sustitución de las importaciones, a partir de la creación del fideicomiso del FIDEDIN, que le hemos dado el nombre para la autorización de créditos del Cibolinga, a lo que hace al 2022 hemos logrado colocar 1.062.8 millones, de los cuales un 49% ha sido destinado a la microempresa, un 30% a la mediana empresa, y un 18% se ha otorgado en el restante. ¿no? Como se pueden advertir de estos datos generales que les estoy proporcionando, y que el director de la ASFI obviamente lo va a profundizar, podemos ver que tenemos un sistema financiero sólido, solvente, pese a las vicis vicisitudes que hemos tenido de un contexto internacional adverso en el cual países de la región y del mundo se encuentran en este momento afectados. En tal sentido, debemos valorar los esfuerzos realizados por parte del Gobierno Nacional, primero para mantener los niveles económicos adecuados en un proceso de recuperación económica en el cual se floriza y hemos estado priorizando la estabilidad de los precios, favoreciendo a los sectores que tienen ingresos bajos y en segundo lugar con medidas adecuadas para mantener la solidez del sistema financiero. Muchísimas gracias. Agradecemos a nuestra viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ipedes Espinosa Vázquez. Vamos a proseguir con la presentación de los principales indicadores del sistema financiero al 31 de diciembre de 2022. La explicación estará a cargo del director general ejecutivo de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, BASFID, Renato Lujaselado. Muy buenos días a todos los presentes. Un saludo cordial a la viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Iberes Pina Zorazquez, a los directores y servidores públicos que nos acompañan de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, a los amigos de la prensa. Después de este contexto que nos ha permitido eh, contar con información valiosa acerca de las medidas gubernamentales que se han ido implementando en la gestión 2022 y antes, eh, voy a ahora abordar el desempeño que ha tenido el sector financiero en esta gestión precedente. Para ello es importante señalar en principio que el sector de intermediación financiera está conformado básicamente por dos tipos de actividades. Por una parte, las entidades reciben de depósitos del público en forma de ahorro. Los recursos son canalizados a las unidades en forma de créditos o de préstamos. Precisamente estas dos actividades, los depósitos y los créditos, constituyen la esencia más eh, importante de la actividad que desarrollan estas entidades. Es ahí donde voy a precisamente enfocar la atención en esta presentación. Se puede ver claramente en este gráfico que los depósitos del público han tenido una, un crecimiento muy importante durante la gestión 2022. Eh, acá, precisamente, se puede decir ahí que entre los años 2021 y 2022 se ha producido un incremento de, 221, de 811 mil millones de bolivianos a 224 mil millones de bolivianos, con una tasa de crecimiento de 6.1%, mayor al crecimiento del Producto Interno Bruto lo que significa que los resultados de la aplicación de las medidas para reactivar la economía, para reconstruir el país, están teniendo un impacto importante en la capacidad de ahorro de la población. Precisamente, también se puede apreciar que de, ese, de esa diferencia que abarca más o menos a 13 mil millones de bolivianos, casi el 70% ha sido consignado en la modalidad de plazo fijo. Es decir, los bolivianos, han utilizado sus recursos para inmovilizar durante algún tiempo para seguir generando sus actividades cotidianamente. Estos depósitos a plazo fijo, mayoritariamente, en un 92%, están constituidos precisamente en plazos mayores a un año. Lo que significa que durante ese lapso, las personas que han depositado sus recursos no las van a utilizar, no van a disponer se benefician de una tasa de interés mayor, las entidades financieras pueden utilizar estos recursos para préstamos, y eso significa la gran confianza que tiene la población sobre el sistema financiero y la economía. Esto se puede corroborar precisamente cuando vertimos que las opciones que tienen los ciudadanos para depositar básicamente están concentradas en tres alternativas. Por una parte, pueden hacer uso de esta modalidad de depósitos a la vista. Que por lo general es utilizada por unidades económicas, por las empresas o negocios que utilizan los cheques. Cuando uno deposita en cuenta corriente, la entidad le otorga un talonario de cheques y es con la emisión de estos cheques que se utilizan estos recursos, algo que no es usado en las personas, por eso principalmente está destinado al manejo de las unidades. mediante tarjetas de débito, en cajeros automáticos o en ventanillas, es decir, en una tasa de interés. Pero igualmente, en cambio, los depósitos a plazo fijo permanecen durante el plazo pactado. Si yo deposito en este momento a seis meses, durante los seis meses voy a inmovilizar esos recursos. Eso significa dos cosas. Por un lado, que la población tiene capacidad para ahorrar, que los gastos corrientes pueden ser afrontados con los ingresos del empleo o de los negocios que tienen durante ese lapso de tiempo no los van a eh, utilizar. Estos depósitos son los que generan mayor tasa de interés eh, y precisamente si vemos la participación de estos depósitos actualmente alcanza a mm, cerca 50%, 49.4% de la totalidad de, de depósitos está precisamente en esta modalidad y por departamento un dato que es bastante importante destacar es que el Departamento de La Paz constituye como la principal fuente generadora del ahorro. Fíjense que en los datos que podemos apreciar, el Departamento está aportando con el 48.8% del ahorro que se genera en todo el país. Es decir, casi la mitad del ahorro que, eh, que se logra en el sistema financiero en el país está siendo eh, precisamente proporcionado por el Departamento de La Paz. Le siguen importancia Santa Cruz con el 32%, Cochabamba 10.19, casi 11%, y el resto de departamentos. En otras palabras, La Paz está financiando el crecimiento de la cartera de créditos en el resto de departamentos, como vamos a poder apreciar. Asimismo, es de destacar que desde el punto de vista del número de cuentas que tienen. Eh, la población en el sistema financiero, se ha incrementado sustancialmente. Entre los años 2021 y 2022 se ha incrementado en más de 1.100.000 cuentas, así que un total para la gestión 2022 de más de 14.800.000 cuentas. Estamos bordeando ya las 15 millones de cuentas que se espera lograr en esta gestión. Se ha producido un incremento de 8.6% en esta... ...y solamente un 8% de moneda Esto es de fuerza, la gran preferencia y confianza que tiene la población sobre la moneda nacional. Y además, destaca también la confianza sobre la economía y el sistema financiero para que esos plazos definitivamente sean mayores al menos. Por otro lado, desde el punto de vista de los créditos, de cómo se utilizan estos recursos, podemos apreciar que se ha producido un aumento significativo entre los años eh, 2021 y 2022, y más antes, por supuesto. Ahí se puede observar que el saldo total de los créditos alcanza a más de 214.700 millones de bolivianos, es decir, se ha producido un incremento de 7.7%, mayor incluso que el 6.1% de crecimiento de los depósitos. Eso implica que las medidas que está adoptando el gobierno para estabilizar eh, la economía, con un índice de inflación más bajo de la región, uno de los más bajos del mundo, las actividades productivas están logrando recuperarse, está lográndose reconstruir la economía y eso está demandando mayor cantidad de créditos. Por lo tanto, si observamos en esta gráfica, acá tenemos los niveles de colocación por años. Y podemos advertir que en la gestión 2022 se ha producido el mayor nivel de colocaciones con más de 15.373 millones de bolivianos. Es decir, hemos basado incluso los periodos prepandemia, ahí tenemos el año 2022. 19 que tenía el saldo más alto en colocaciones acumuladas durante una gestión. Fundamentalmente, estos créditos están asignados a las pequeñas unidades económicas. Se puede apreciar en este gráfico, acá, precisamente que el 30% de los créditos está otorgado al sector de las microfinanzas, es decir, las pequeñas unidades Si las pequeñas y medianas empresas que constituyen por ciento, definitivamente estamos hablando del 42% de recursos que se asignan a las pequeñas unidades económicas que generan empleo y que generan producción. Asimismo, podemos apreciar que del total de créditos, un 65% se asigna a las unidades económicas que precisamente van a generar producción y empleo y el 35% a los hogares en forma de créditos para la vivienda y también para el consumo. Eh, si consideramos solamente a las unidades económicas, la microempresa pasa de haber participado del 30% al 47%. En otras palabras, de todos los recursos que se asignan a los, a los negocios y a las unidades empresariales, Casi la mitad, 47%, está destinado al microcrédito, a la microempresa. Por lo tanto, efectivamente, este sector es el que está generando mayor dinamismo para la reconstrucción de la economía. Por departamentos podemos apreciar que el departamento de Santa Cruz se beneficia con la mayor asignación de crédito. Estamos hablando del 41.6%, casi 42%. Recordando las cifras eh, de las anteriores láminas, Santa Cruz aporta el ahorro con 31% y sin embargo se beneficia con un crédito del 42%. En otras palabras, el Departamento de la Paz financia buena parte del crecimiento de los créditos de Santa Cruz, de Cochabamba y del de resto de departamentos. Desde el punto de vista del número de clientes, de prestatarios, también se advierte un crecimiento muy importante. Entre los años 2021 y 2022 se ha incrementado el número de cuentas en prácticamente 140.000 nuevos clientes. Hemos pasado de 1.759.000 a más de 1.898.000. Estamos bordeando los 2 millones de prestatarios. Eso significa que definitivamente hay un esfuerzo de la ciudadanía, de la población, de los emprendedores, de los productores por seguir aportando al país para el crecimiento. El número de prestatarios y el número de créditos que se han asignado durante esta gestión corrobora precisamente esta afirmación. Algo importante de la política pública es que el gobierno ha destinado fundamentalmente los recursos para atender las necesidades de sectores priorizados. ¿Cuáles son estos sectores priorizados? El sector productivo y la vivienda de interés social. Podemos apreciar acá en esta lámina que en, el, en la gestión precedente, entre 2020 y 2021, el crédito al sector productivo había crecido en 5.9%, lo mismo que el crédito destinado a la vivienda. Sin embargo, en la pasada gestión, el año 2022, el crédito al sector productivo se ha incrementado sustancialmente en 10.1%, mientras que el crédito al sector de la vivienda de interés social en 7.6% y el resto de créditos en 5%. Es decir, la mayor dinámica que se observa en la producción está posibilitando precisamente una demanda con mayor cantidad de recursos para destinarlos a sus actividades. Eh, el sector productivo representa 0.8%, casi 47%. El crédito a la vivienda representa el 14.6%. En conjunto, estos dos sectores que son los privilegiados y los priorizados por la política pública, la política financiera, están aceptando el 61.64%, lo que equivale a 131.000 millones de bolivianos. ¿Estos créditos se favorecen con condiciones favorables? ¿En qué sentido? Precisamente las tasas de interés que se otorgan están siendo controladas y reguladas. Para el caso de la vivienda de interés social, estas tasas oscilan entre 5.5% y 6.5% dependiendo del tamaño del crédito. En el caso de las microempresas, eh, la tasa máxima a la que pueden otorgar las entidades es 11.5% para las microempresas. Pero adicionalmente se han creado fondos de garantía el fondo de garantía para el sector productivo que permite cubrir hasta el 50% del crédito. Y en el caso de la vivienda de interés social, el fondo de garantía que se ha creado permite evitar que las entidades exijan la cuota inicial que tradicionalmente pedían, un 20% de pie llamaban, para que puedan acceder. Hoy los bolivianos pueden acceder al 100% de financiamiento con este fondo de garantía y con esas tasas de interés. Asimismo, desde el punto de vista de los sectores que se han beneficiado, podemos apreciar que hay un fuerte énfasis en el sector productivo. Precisamente la manufactura participa con un 36% de la asignación del crédito, el sector de la agricultura y ganadería con 26%, construcción 24.7%. En total, estos tres sectores concentran el 87.2% de todo el crédito asignado. Si eso le agregamos el sector de turismo, que también es muy importante y se ha ido incorporando como parte del crédito al sector productivo, este porcentaje se incrementa un 95%. En otras palabras, de toda la cartera de créditos, prácticamente el 95% está destinado a estos sectores que son los que generan Se ha otorgado para la compra de vivienda, casas, departamentos, en un 72.7%. Ustedes comprenderán que en la gestión 2020 se produjo la pandemia y los países han ido aplicando una serie de mecanismos de ayuda, de apoyo a los prestatarios. En el caso de Bolivia, en esta gestión se había implementado el mecanismo de detenimiento, que había constituido en que durante 10 meses desde el mes de marzo hasta diciembre del año 2020, los prestatarios estaban eh, liberados de pagar sus puertas, se habían congelado esas puertas y se trasladaron hasta el final del plan de pagos. Se esperaba que el año 2021 pueda reanimarse la economía y los prestatarios pudieran estar en condiciones de pagar sus créditos. No sucedió, empezamos una nueva administración gubernamental a la cabeza del presidente Luis Arce y las condiciones de la economía todavía estaban devastadas, la situación era muy crítica para los prestatarios y tuvimos que realizar diálogos continuos con los sectores afectados y eso permitió establecer un mecanismo novedoso, la reprogramación y el refinanciamiento para ayudar a los prestatarios que no estaban en condiciones de pagar sus cuotas y pudieran optar con un periodo de gracia y de prórroga esto ha permitido precisamente que a lo largo del trayecto de esta gestión 2022 vayan normalizando sus actividades. Fíjense, tuvimos el año 2020, cuando nos hicimos cargo de la administración gubernamental, la cartera de las cuotas diferidas alcanzaba a 10.4%, con un saldo de casi mil millones de bolivianos. Al cierre es, de esta gestión 2022, se ha reducido a 3.7% eh, el porcentaje de participación de estas cuotas y el saldo se ha reducido a poco menos de 8 mil millones de bolivianos. En otras palabras, se ha producido una regularización de las actividades de los prestatarios que estaban con estas cuotas diferidas, lo que ha permitido una reducción del 60% de esas cuotas. Del total de créditos que han tenido esta normalización, nuevamente el microcrédito resalta con un 54.2%. En otros términos, las actividades de los microempresarios, los micronegocios, las unidades en pequeña escala, se han recuperado con mayor rapidez que el resto de unidades económicas. Algo importante también para destacar es que la política financiera ha establecido cuotas mínimas de colocación de créditos. Por ejemplo, para el caso de los bancos múltiples, estos créditos privilegiados que habíamos indicado al sector productivo y a la vivienda de interés social, mínimamente deberían alcanzar el 60% del total de su cartera. Al cierre del año 2022, podemos apreciar que el 64.7% eh, están precisamente alcanzando los bancos múltiples. En el caso de los bancos PYME, la norma establece una cuota mínima del 50% y podemos apreciar que alcanzan al 58.3%. Para las entidades financieras de vivienda, se ha definido un porcentaje mínimo de colocaciones de estos sectores de 50% y tenemos casi 53%. En otras palabras, las entidades han rebasado estos límites mínimos que la política establece precisamente para beneficiar a estos importantes sectores. Un aspecto para destacar también es el comportamiento del índice de mora. Eh, habíamos señalado que el mundo entero ha estado en problemas después de la pandemia y con esta situación bélica entre Rusia y Ucrania se ha complicado el escenario internacional. Las medidas que han ido aplicando los gobiernos de los países han tenido incidencia directa sobre la inflación. Aquí podemos apreciar algunos datos acerca de los índices de inflación en la región y podemos corroborar que Bolivia ocupa de los más bajos índices y se manifiesta en un índice de mora que en términos por medio... Eh, en la sección se habla de un 3% y nosotros hemos logrado 2.2% muy por debajo del resto de países solamente Uruguay y Chile están con índices menores pero también el dato que acompaña esta menor, este menor índice de mora tiene que ver con los tipos de crédito podemos apreciar acá que el crédito al sector productivo tiene una tasa de eh, morosidad de 1.7% y el crédito de la vivienda de interés 2.1%. Estos niveles eh, podrían haber sido menores y sin duda en esta gestión probablemente se incremente por efecto de dos aspectos fundamentales. Por un lado tenemos toda esta presión que se ha tenido del paro innecesario que eh, se ha producido en el departamento de Santa Cruz a finales de la pasada gestión que ha ocasionado que muchos pequeños negocios eh, y prestatarios se vean afectados. Eh, precisamente eh, ese hecho ha repercutido para que el índice de inflación esté observando el índice de morosidad esté observando un incremento lo propio estos fenómenos naturales que también estamos observando de sequías prolongadas, heladas, etc. ha tenido incidencia en otros términos el índice de morosidad está siendo bien controlado y bien administrado a pesar de estos eventos temporales y como son estos problemas sociales que se han producido en Santa Cruz con eh, sectores extremos que han eh, paralizado y también por estos fenómenos naturales que hemos advertido. A pesar de ello, la morosidad no es un problema de preocupación por el hecho que tiene una reserva que permite cubrir. Eso se llama previsiones. Estas previsiones son como una especie de colchón. En caso de que esa mora no pudiera recuperarse, estos recursos sirven para precisamente suplir esa morosidad y podemos apreciar que al cierre de esta gestión tenemos una cobertura de 148%, es decir, estas previsiones que son el colchón eh, que permite cubrir la morosidad prácticamente representa 1.5 veces la cartera de mora, eso nos muestra que precisamente el riesgo crediticio es moderado y está bien administrado, lo que también es un reflejo de la situación económica que tiene el país. Más allá de las expresiones alarmistas de algunos analistas desinformados que tratan de mostrar que Bolivia estuviese en una situación de crisis, los números son confundentes. Estas cifras no las proyectamos nosotros en función a métodos estadísticos, econométricos, sino son el reflejo fiel de los estados financieros que tienen las entidades financieras en sus en sistemas de información. Con relación a la liquidez también es importante destacar que durante los años precedentes se ha ido incrementando de manera positiva. Este año 2022 hay una leve disminución y eso se explica fundamentalmente porque las entidades han crecido en mayor proporción en la colocación de créditos que en la captación de ahorros. Es decir, las entidades se han visto en la necesidad de aplicar una mayor cantidad de sus recursos de liquidez para acompañar el crecimiento y la expansión del crédito. Por esa razón se observa ese leve este, descenso, sin embargo el porcentaje de cobertura que tenemos eh, respecto de la liquidez con relación a los eh, pasivos de corto plazo se mantiene 60%, un índice que permite garantizar que los bolivianos pueden tener acceso a sus recursos en cualquier momento que vean por conveniente y además que el sistema financiero tiene condiciones para seguir acompañando el crecimiento de la cartera de créditos. Algo que también había destacado la viceministra en su presentación es que cuando hicimos estos diseños de los mecanismos para poder acompañar a la situación difícil que atravesaba la economía, el sistema financiero y los prestatarios y les diseñamos eh, las de programación y el de financiamiento, estos mismos analistas que hoy día están circulando por los medios prueban a decir que esto iba a tener impactos negativos sobre la liquidez, la solvencia, las utilidades decían de las entidades. Eh, la prueba es contundente, hoy tenemos un sistema financiero bastante robusto, sólido y que está generando utilidades. Las utilidades han crecido desde 1.541 millones de bolivianos a 1.924, un crecimiento de casi 25%, lo que por supuesto permite que las entidades puedan seguir ofreciendo servicios con seguridad y normalidad. Las propias instituciones gremiales del sistema financiero han salido a expresar precisamente el buen momento que está atravesando el sistema financiero que refleja la situación económica del país. No hay que olvidar que el sistema financiero es una especie de termómetro. Lo que acontece en la economía se refleja inmediatamente en el sistema financiero y viceversa. Y precisamente estos datos dan cuenta de la robustez del sistema financiero que se entero, es simplemente un reflejo de la situación económica estable que tiene el país. Algo importante para este propósito es que así ha venido instruyendo, en coordinación con el Ministerio de Economía que las utilidades en una proporción del 50% se capitalicen, es decir, que estas utilidades no se vayan únicamente a la distribución de dividendos de los accionistas, sino permita reforzar la solvencia de las entidades para que éstas continúen teniendo capacidad para seguir creciendo en el otorgamiento de créditos. Precisamente. Este indicador se manifiesta acá cuando vemos que el patrimonio se ha incrementado desde más de 22.956 millones de bolivianos a 24.505 millones de bolivianos, con un crecimiento de 6.7%, lo que denota precisamente la solvencia que tiene el sistema financiero para seguir aportando al crecimiento de la economía a través del financiamiento. También otro indicador de Levante es que el coeficiente de ecuación patrimonial que es uno de los indicadores internacionales que mide la solvencia de los sistemas financieros se encuentra en 12.8% cuando la norma establece un requerimiento mínimo del 10% otro dato para destacar es cómo se ha ido expandiendo el sistema financiero durante esta gestión 2022 eh, no solamente por una decisión propia de las entidades sino porque hay un decreto que establece que tienen que cubrir hasta el año 2025 el 100% de municipios. En otras palabras, hasta el año 2025 no debería de existir municipio que no tenga un punto de atención financiera, lo que significa mayor acceso, universalidad a los servicios financieros. Y podemos apreciar que se ha ido precisamente cumpliendo con este mandato. Al año 2022 tenemos... 8.701 puntos de atención financiera que cubren el 86.1% de los municipios del país. Bolivia es uno de los países que tiene mayor expansión geográfica y de atención a servicios en lo que se presenta precisamente ese carácter inclusivo de los servicios financieros. Para finalizar, también el mercado de valores es otro de los sectores que. complementa al sistema de financiamiento. Tenemos, eh, las cifras son elocuentes, las transacciones han crecido desde 83.736 millones de bolivianos a 102.393 con un crecimiento de 22.3%. Este crecimiento principalmente está dado por el uso del, de los depósitos a Plazo fijo como el principal instrumento en un 82%. Desde el punto de vista... De la cartera también se ha incrementado de 23.407 eh, millones de bolivianos a 24.870, con un crecimiento similar al de los depósitos en 6.3%. Los participantes se han incrementado desde 102.878 hasta 107.365. En este mercado, fundamentalmente, se tiene la participación de los fondos de inversión cerrados y fondos de inversión abiertos. Siendo el principal el Fondo de Inversión Cerrado con una participación de 61% y 39% de los fondos de inversión abiertos. También esta es otra opción para que la ciudadanía pueda optar por destinar sus recursos para eh, el ahorro y para el financiamiento del capital de operaciones. Con todo ello podemos acelerar con mucha contundencia que así está aportando a la reconstrucción de la economía del país y a la reactivación de todos los sectores que la componen. Por eso concluimos que el sistema financiero boliviano es sólido, solvente e inclusivo. Muchas gracias. Agradecemos al director de la y Reinaldo Yucas Ahora vamos a dar lugar a las preguntas de los medios de comunicación e iniciamos con la periodista de Bolivia TV, Mayelin Quintanilla. Director, buenos días. Eh, una consulta respecto a la política cambiaria del país. O se sea, ha venido especulando en los últimos días por el tema del de dólar y la ley de fortalecimiento de las reservas. ¿Cómo se encuentra precisamente en nuestra política cambiaria? ¿Va a ser necesario modificarla? ¿No va a ser necesario modificarla? Y bueno, tal vez eh, apaciguar un poco las especulaciones de las casas de cambio que ahora también han modificado su tipo de cambio, lo que no estaría dentro de lo que es la ley de fortalecimiento de las reservas. Gracias. A ver, eh, la ley de fortalecimiento de las reservas internacionales que está eh, presentado precisamente a la Asamblea tiene como propósito el poder de la atribución al Banco Central, de que adquiera el oro que es producido en nuestro país para precisamente a, a poder fortalecer lo que son las reservas. En este sentido, eh, pues eh, también eh, es importante señalar que este aspecto no tiene digamos, una, un impacto directo, es un tema más especulativo el que se, se está haciendo, y el tema que se ha firmado con el Banco Unión para que el Banco Central pueda comprar a un precio mayor lo que era dentro de la, de la franja, es también para poder coadyuvar y ante requerimientos que han pedido los exportadores para coadyuvar a los exportadores. Lo que no significa que el resto de las entidades puedan adquirir también los dólares. Lo que se está haciendo es que estos que van a tener un precio mayor dentro de la banda van a ir a través del Banco Central también para lo que es eh, reforzar lo que son nuestras reservas. Y ahí es importante señalar en cuanto a las casas de cambio que lo va a explicar en detalle el director, eh, no es verdad que hayan incrementado porque las casas de cambio son eh, además eh, entidades de servicios complementarios que son reguladas por la AFI, por tanto también tienen que respetar los márgenes que se les da para la adquisición y para la, la venta de los dólares, y no sé si en eso... Sí, gracias, eh, precisamente quisiera complementar, es lamentable que a pesar de las explicaciones abundantes que se han ido proporcionando a través de las autoridades del Ministerio de Economía, el presidente del Banco Central de Bolivia, sobre la situación que se presenta, la oportunidad para el país de esta ley de fortalecimiento de las reservas internacionales eh, estos analistas desinformados están intergiversando y generando una digamos eh, preocupación innecesaria para la población hay ciudadanos que escuchando estos comentarios irresponsables van y acuden para comprar dólares cuando no se quieren eh, las cifras que hoy he presentado hemos podido apreciar que del sistema financiero de todas las cuentas que se tiene el 92% están constituidas en moneda nacional estos saudistas no requieren quieren de dólares para poder, digamos, protegerse de cualquier eventualidad. Por otro lado, eh, las casas de cambio son instituciones que están bajo el ámbito de regulación y supervisión de nuestra parte, como así Hemos tenido una evaluación reciente precisamente para advertir si este, había algún comportamiento anormal de estas entidades. Eh, los resultados son contundentes, están atendiendo con normalidad a la demanda de, de la ciudadanía y los tipos de cambio no han superado las barreras que sean establecidos en la norma por lo tanto no hay necesidad para digamos generar un ambiente de, de preocupación o de incertidumbre y al contrario, más bien nosotros queremos eh, expresar eh, con mucha solvencia que el sistema financiero es solvente, sólido y estas eh, aceleraciones no tienen fundamento y que el mercado digamos cambiario no está teniendo comportamientos anormales Continuamos con la consulta de la periodista Vilma Catari de NTP Gracias, buenos días, viceministra, buenos días, director. Por favor, si nos podrían aclarar si existe suficiente liquidez de dólares en lo que las casas de cambio. Dicen, dicen ¿no? que la fluctuación es menor, al mayor demanda de dólares ahora, supuestamente, por eh, que no existen muchos dólares para la redundancia. Y a la par de ello, por favor, si nos pueden aclarar, cuánto el monto en dólares en el sistema financiero aparte la de las reservas internacionales, por favor, y cuál es el límite que las casas de cambio pueden poner en el tipo de cambio Muchas gracias. Bueno, en realidad el sistema financiero, como había manifestado, principalmente ha digamos destinado la atención de los demandantes de crédito y de depósitos en moneda nacional. A nivel de los créditos el 99% de los créditos están contratados en moneda nacional. En cuanto a los depósitos, tenemos dos formas de analizar. Por un lado el monto total eh, al que hacía mención la periodista en este momento alcanza a 86% en moneda nacional. 86%. Pero el número de cuentas el 92% es en moneda nacional. Entonces hay una menor proporción, una pequeña pro, proporción de aosos que están en dólares. Por otro lado, con relación a las casas de cambio, es una situación típica, normal, se han producido en anteriores periodos también incrementos de la demanda de dólares por alguna razón, eh, ha habido circunstancias también que han requerido una menor cantidad, entonces no hay una no se pierde en este momento una conducta del mercado que pudiera estar reflejándose en una escasez de, de la divisa. Las entidades en casas de cambio nos han manifestado que precisamente esto es parte de lo que cotidianamente ocurre en el mercado y lo más importante es que el tipo de cambio se ha mantenido dentro de las bandas que han sido definidas. En estos términos tenemos la seguridad que el sistema financiero no ocurre ningún peligro, ninguna amenaza respecto de estos comentarios que no tienen fundamento. Continuamos con la consulta del periodista Hans Peñalosa de Visión. Bien, gracias. Eh, ja, perdón. Eh, buenos días, eh, viceministra, director. La consulta es la siguiente, por favor, otro tema, si me permite, viceministra. Eh, ¿Nos puede confirmar si han hecho la invitación correspondiente a las federaciones de cooperativas en mineras de FIRECO, FECOMAN, para el tema de la asociación del proyecto de ley de la compra del oro, porque esta mañana su presidente de comando señalaba de que extrañamente el gobierno se había reunido con Bencomín eh, para el tema del tratamiento de esta norma, que ellos no son representados por esa eh, institución. Y si se va a llamar al diálogo, ¿para cuándo? Por favor, decí Sí, ayer se ha tenido una socialización en la que se ha quedado que se iba completamente con Bencomín, en la que se iba a bajar a sus bases y ellos nos iban a hacer conocer precisamente un cronograma y estamos conscientes que son diferentes federaciones y de, en ese sentido, sea el gobierno y también la asamblea, ha estado teniendo reuniones con las diferentes instancias. Hay que destacar eh, que son diferentes normas las que se están tratando, verdad. Por eso somos claros al decir que no es una ley del oro, porque una ley del oro implica otros aspectos en, la, en cuanto a la explotación, en cuanto a la comercialización. La ley que estamos y hemos presentado a la Asamblea la Ley para el Fortalecimiento de lo que son las reservas internacionales. Y es en ese marco que se están haciendo las socializaciones. Ahora vamos a dar lugar a la consulta del periodista Daniel Gutiérrez de El Diario. Buenos días, eh, Ministra, eh, director de Este eh, ha dado un dato sobre el número de cuentas que casi llegan a los millones pero queremos saber cuánta gente está en, la, en, la, en el sistema financiero, cuántos de los 12 millones de habitantes, cuántos están. Gracias. Bueno, en realidad el dato que nosotros tenemos, se expresa el número de cuentas por el hecho de que las personas pueden tener una diferente cantidad, las personas que tienen de pronto, digamos, dos cuentas, tres cuentas, etc. Por eso, eso es un indicador internacional el número de cuentas sin embargo hay algo muy importante nosotros más o menos estimamos que unos 4 millones de, de personas deben tener acceso al ahorro pero algo importante es lo siguiente que definitivamente la gran mayoría de los de los ausistas tienen ahorros en digamos niveles eh, menores a los 10 mil dólares eh, el fondo de protección al ausista eh, que permite cubrir precisamente a eh, estos ahorros con el número actual de cuentas, se permite cubrir al 98% de los autistas. Es decir, si alguna entidad tuviese algún problema, este fondo de protección de los permitiría cubrir al 98%. En esos términos, podríamos aseverar que definitivamente, por un lado, hay un proceso de inclusión bastante importante de los ahorros, reitero, más de 4 millones de bolivianos tienen acceso, y por otro lado, la cobertura que tiene con el fondo de garantía, lo que significa que no hay espacio para pensar que los autos pudieran hacer algún tipo de desvierta. Finalmente, la consulta del periodista Carlos Vilena de Unite. Buenos días, eh, viceministra, director, viceministro, una precisión, por favor. ¿Cuándo se va a convocar a dialogar a FECUMAN, a Ferreco? Ellos están demandando ser convocados para poder eh, conocer, para que se socialice, el proyecto de fortalecimiento a las reservas internacionales. Y para el director, por favor, ¿cuál es el impacto, cuál es la importancia de las transacciones electrónicas? Si tiene algún reporte al respecto. Gracias. Sí, como les, les había comentado, las reuniones se las están sosteniendo tanto con FECOMIN como FECOMA y y por diferentes normativas que en este momento se les están tratando, verdad? Entonces se ha establecido un cronograma en el cual se van a, ellos mismos nos van a hacer conocer cuánto tiene la disponibilidad y podemos llegar a todas las bases con el tema de la socialización. Y estamos en esto en, este, en esta semana o en la, hasta la próxima semana que nosotros consideramos eh, que es importante llegar con estas eh, socializaciones. Gracias. Simplemente para complementar. Eh, es bueno que los periodistas también consideren la historia. Cuando estuvimos tratando a principios del año 2021, finales del año 2020, toda la problemática de los créditos, había muchos humores que decían precisamente que el sistema financiero iba a tener grandes complicaciones por la aplicación de las y de financiamiento y nada de ello se ha cumplido. Por eso abogamos, porque los analistas realmente puedan ser más sensatos y utilizan información que es oficial y disponible para hacer eh, una buena evaluación de la situación y no generen preocupación innecesaria a la población. Con relación al dato que pedía nuestro periodista, eh, según las cifras reportadas al sistema eh, eh, de información que tenemos nosotros como así podemos apreciar que el año 2022 tenemos una cifra de 663 mil millones de bolivianos en transacciones electrónicas. Se ha producido un incremento de 14% con relación a la gestión 2021. Eso también está mostrando que la ciudadanía boliviana permanentemente va accediendo a estos medios para poder evitar, eh, eh, digamos, su presencia en las oficinas, eh, presencialmente en las oficinas de las entidades. Por lo tanto, creemos que esta cifra va a continuar el incremento en incremento año tras año. Gracias, gracias. Bien, de esa manera llegamos al final de la presente conferencia de prensa, en nombre de nuestras autoridades agradecemos su gentil asistencia. Muchas gracias, buenos días.